Bueno, primero te saludo con mucho gusto y te agradezco enormemente. Primero la paciencia, como te expresé, la electricidad se fue. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias por tu amabilidad. No, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Empecemos. Danos tu nombre y la asociación que representas, por favor. Claro que sí. Soy Cecilia Medellín Alarcón. Sí. Y soy la fundadora y directora de Smith Magenis México AC. Ok. ¿Hace cuánto tiempo se constituyó tu grupo de trabajo o asociación? Hace cinco años. Hace cinco años. ¿Y antes de que se constituyera, ya trabajaban en este asunto? No. No, no empezamos desde cero. Hoy mismo tienen cinco años ya trabajando en el tema. Es correcto. Así es. Así es. Regálanos, por favor, eh, la información acerca de qué pacientes son los Específicamente a los que se dedican ustedes. Nosotros específicamente ayudamos a los pacientes que han sido diagnosticados, o sea que ya tienen un diagnóstico este, genético uh -huh. comprobado y diagnosticado el síndrome Smith-Magenis. Okay. ¿Tienes una idea de cuántos pacientes ya tienen ustedes en este momento en registro? Sí, apenas somos 13. Cuando okay. empezó la fundación, este, teníamos, eh, sabíamos de nada más dos pacientes uh -huh. y bueno, en este momento somos 13. Seguro eso es como en todos los casos, en las enfermedades raras, la punta del iceberg. Por supuesto, por supuesto. Sí. En una estadística debería de haber cerca de 8 mil casos en México. Ya lo creo. Eh, la pregunta que a continuación hago, ¿puedes contestarla o no según sea tu predilección? ¿Alguno de ustedes padece esto? Mi hijo. Tu hijo. Mi hijo de 7 años tiene este síndrome. Fue por eso que así se empezó la asociación. ¿Hay tratamiento para el síndrome? Hay, no hay cura, porque pues es una enfermedad genética. Es, les, tienen una de lesión en el cromosoma 17. Esto quiere decir que les falta material genético en el cromosoma 17. Entonces, no hay una cura, pero sí hay un, este, una serie de pues de terapias y de cosas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias de manera muy importante, que es lo que nosotros nos enfocamos en hacer. Y sobre todo al ser un síndrome tan complejo y tan difícil de vivir con el día a día, pues el simplemente el, el tener ya un diagnóstico y el saber cómo se comportan por el síndrome y no por otras cosas, creo que ayuda, ayuda muchísimo a las familias. Ya lo no creo. Has encontrado información de este síndrome en Europa, en América? Eh, cuéntame, por favor. Sí, cuando diagnosticaron a nuestro hijo, la verdad es que había muy uh -huh. poca información. Este, la genetista nos dio a grandes rasgos. Shit. Yo te veo. Ay, yo no, yo no. Luego pasó. Perdón. No te preocupes, por ¿Para favor. ¿Para dónde se fue esto? Sí. ¿Dónde me conectaré? Mira, por lo pronto no te preocupes, está, está. Yo, yo te veo bien. Perdón. Ya. No te preocupes. Entonces, este, nos dio información del síndrome, pero vimos que en México no había nada, ¿no? Así queríamos acercarnos a otras familias que nos dijeran qué hacer, a dónde ir, este, qué doctores ver, qué terapias tomar, etcétera. Y no había información, entonces pudimos, coincidió que había una, un evento de eh, la asociación eh, de, de Smith-Magenis en Estados Unidos, que es un congreso cada dos años, y era justo dos meses después, entonces tuvimos la oportunidad de ir. Y ahí, pues, compartir experiencias, ver que si nos dieron ahí información de qué terapias les ayudaban, este, de cómo manejar ciertos comportamientos que tienen, en fin, o sea, sobre todo el hacer esta comunidad de saber que no estamos solos y de dar una bienvenida ¿no? a estas familias. Entonces, inmediatamente ahí nació la idea de, de venir a México y hacer ese proyecto para poder como, este, abrazar a las familias nuevas. Y vimos que pues, no era una tarea fácil porque pues, no hay información y que muchísimos los doctores que nosotros veíamos no ni siquiera sabían el síndrome. Sí, es correcto. Esta es una constante que se presenta en las enfermedades raras. Los papás terminan siendo muy expertos, más aún que los médicos. Siempre vas a encontrar un médico que sí conoce el tema, pero por cada 100 médicos que no conocen, dos sí conocen. Ese es el tema de siempre. Exacto. Si yo quisiera identificar a un pequeño de estos, ¿cómo entendería qué es su fisonomía, sus rasgos? ¿Cómo entendería la fisiología de la enfermedad? Físicamente tienen, ya que se conoce el síndrome, se pueden ver los rasgos más característicos, ¿no? Pero son niños que tienen la cara un poco más grande de lo normal, sin ser como muy llamativo, pero tienen como la cara cuadradita, tienen la nariz más anchita, tienen el, el labio de arriba en forma de olán, okay. Tienen este, problemas, eh, sobre todo al principio de, de la edad eh, de otorrinos, tienen retraso en el desarrollo generalizado, en aprendizaje, discapacidad de intelectual. Eh, tienen problemas de... Tienen un trastorno del sueño, ya que producen la melatonina de día en vez de noche. Wow. Entonces, son niños que toman más, o sea, llegan a tener el sueño profundo en el día y en la noche se despiertan muy fácil y muy temprano. Entonces hay que medicarlos muchas veces para poder pues, las familias descansar, ¿no? Porque pues ellos están en la madrugada claro. felices, pero para la familia poder aguantar necesitan una ayuda. Este tienen este problema también de autoagresión. Eh, se frustran mucho porque son niños muy, sí son niños listos, pero no tienen como esta manera como de canalizarlo por todos estos temas sensoriales que también tienen problemas de integración sensorial y entonces tienen temas eh, de autoagresión y muchas veces de agresión con, con los demás, lo cual es pues, bien difícil de manejar, sobre todo cuando no tienen un diagnóstico y no saben por qué lo hacen, ¿no? Niños? Quiero suponer que tu niño está bajo condiciones de atención, cuidado y seguimiento muy específicas, ¿es así? 24 horas al día. Y que tú eh, has aprendido de todo este tema, y hoy mismo puedes transmitir a otros la experiencia que ya tienes, para que, como tú dijiste, los nuevos que aparecen no se sientan solos. Exactamente. La pregunta que a continuación hago también puedes contestarla o no. ¿Su papá está contigo y con él? Sí, gracias a Dios. Eso, es, okay. eso es una fortuna enorme. Ocho de cada diez familias con enfermos con padecimientos raros solo tienen mamá. Uh -huh. Y las pocas familias en donde hay papá y mamá tienen una posibilidad con un hándicap. A su favor, mucho más importante. Mucho más importante. Felicito esa condición que guarda tu niño con ustedes. Eso es maravilloso. Regálame, por favor, una breve semblanza. Ya me platicaste, pero me gustaría que quedara establecido de manera testimoniado una breve semblanza de tu asociación. Claro que sí. Este, algo que no dije anteriormente, es que nosotros, como lo comentaba, empezamos con una idea de encontrar a estas familias que tenían algún familiar con el síndrome Smith-Magenis y poder apoyarlos este, con terapias, este, doctores. Eh, lo que vimos mucho es que los, las familias que no tienen muchos recursos y que tienen la oportunidad de ir al seguro, este, les dan pases para ir con un neurólogo o algo así y regresar en tres meses, ¿no? Y estos son niños que tienen que estar. Este, en constante supervisión, sobre todo en la parte neurológica. Entonces, en, eh, en la asociación empezamos como a hacer difusión en la sociedad en general acerca del síndrome para que se conociera. Y después vimos que teníamos que empezar un poco más atrás, ¿no? Nos metimos en la parte del sector médico con sobre todo genetistas y pediatras, que son los de, como los pediatras son como los de primer contacto y luego los genetistas, como para poner el síndrome en su mapa para que vieran que si ahí tienen algún paciente que comparte esto, que tiene estos síntomas, los pudieran canalizar con nosotros y nosotros a su vez eh, con, una, con un laboratorio genético, realizar la prueba genética. Si sale que tiene el síndrome Smith-Magenis, entonces ya lo redirigimos en el estado en el que esté, con eh, neurólogos particulares y con las terapias que necesite el niño en su momento, dependiendo la edad, el desarrollo y los problemas específicos que tenga. Tu niño está siendo atendido en dónde? Bueno, eh, va a una escuela, iba a una escuela porque la acaban de cerrar con todo esto del, del COVID y con la situación de todos los cambios que ha hecho el presidente en sí. este tema de fiscales. Entonces, iba a una escuela especial donde ahí le daban las terapias. Eh, antes me la vivía yo, pues mi esposo trabajaba y yo también trabajaba, dejé de trabajar para poder llevarlo a todos por toda la ciudad, a todas las terapias que necesitaba hasta que descubrimos este lugar y ahí le daban todo lo que necesitaba. Y ahorita, pues, vamos a tener que recalcular el plan y ver, ver qué vamos a hacer. ¿Cuál es su instituto de salud? Está, él tiene, va con médicos privados. ¿Ustedes tienen seguro de gastos médicos? Seguro de gastos médicos mayores, gracias a Dios, y sí, sí. Permíteme hacer un comentario. Claro que sí. Que tiene que ver con algo que yo he Vivido y observado en los últimos años. Uh -huh. Hace 24 años, mis hijos, Paulina y David, fueron los primeros enfermos con padecimientos raros atendidos en México. Eh, obligué al presidente de la República, Ernesto Zedillo, a que trajera los medicamentos porque es un derecho que asiste constitucionalmente a los mexicanos. En fin, de esa historia algún día te lo podré comentar. Pero... Es muy importante que ustedes sienten un precedente con algún paciente que esté en las instituciones de salud porque a veces el IMSS, el Issste, Pemex, Sedena, Insabi, todos dicen no, esos niños se atienden con seguro de gastos médicos mayores y entonces desatienden lo que es una función obligatoria para ellos que es proporcionar a estos pacientes la condición de certeza más digna que puedan tener. Entonces, ojalá que ustedes en algún punto puedan incentivar este reconocimiento de parte de las instituciones de salud mexicanas para que esto se pueda dar. Te, te comento algo adicionalmente. Yo espero que las medicinas y los tratamientos que ustedes estén poniendo a disposición del niño eh, no sean tan costosos, tan valiosos. Hay seguro de gastos médicos hay históricamente seguros de gastos médicos que se han suspendido porque dicen, no, no, nosotros ya no podemos seguir pagando eso. Sí, tienen un tope o de ¿Tienen wow, un tope. tiempo, claro. Eh, me acuerdo mucho de una dama como tú, una dama joven como tú, que un día me dijo, no yo no tengo preocupación, David, porque lo tenemos en seguro de gastos médicos. Y le dije lo mismo que a ti. Cinco años después me dijo, tenías razón, David. Ya no lo quitaron. Lo expreso porque es muy importante que ustedes siempre estén en esta condición de alerta. Eh, no, totalmente. Las enfermedades raras, algunas son costosísimas. Tendrías que ser un multimillonario a, para poder aguantar los costos. Por supuesto. Te comento rápidamente, mis hijos, Paulina y David, tienen uh -huh. hace 24 años un tratamiento. Les han puesto 11.6 millones de dólares en las venas. 276 mil dólares anuales por cada uno durante los últimos 24 años. ¿De dónde iba yo a poder pagar eso? En los primeros dos años vendí hasta mi alma para poder tener lo compasivo y, y eso se llevó muchísimo dinero. Todo lo que vendimos, casas, coches, negocios, apenas alcanzó para, para dos años. Bueno. Entonces, esta. Llegamos. digamos, esta idea que te comparto es porque puede suceder que en algún punto los seguros de gastos médicos digan, no, no, ya no, nosotros ya no, ya no le entramos a este tema. Sí, no, completamente. Este, de hecho, nosotros no. llegamos a un tope en la parte de terapias. Que, este, que sí, y varias de las familias están justo en ese punto, ¿no? Que algunos, eh, bueno, están en, en el IMSS, en el liste. Y reciben la atención médica, pero la parte de terapia es como más específica, eh, como de integración sensorial y cosas así que no tienen este, posibilidad de tenerlo por esos medios, que es donde nosotros los apoyamos, ¿no? O en equinoterapia, en terapias en, en agua, etc. Como que sí, es justo esa parte donde queremos darles un apoyo extra para esas terapias que no les pueden cubrir mediante el seguro. Social. Maravilloso. Felicidades por hacer eso. Hay un gran universo de enfermos con padecimientos raros que tienen magros recursos a su favor y entonces no les alcanza. Claro. Qué bueno que ustedes pueden ayudar así. A lo largo de este tiempo, los últimos cinco años de su trabajo, ustedes han eh, llegado a varios puertos que ya les dieron acceso de manera exitosa. ¿Cuál dirías tú que es el mayor logro de ustedes hasta este punto? Partiendo del de asunto que tiene que ver con el apoyo a tus enfermos. ¿Cuál sería el mayor logro? Yo creo que el mayor logro es, digo, aparte de, de cada familia nueva que llega a nosotros, yo creo que el contacto que hemos recibido por parte de genetistas de la República, alrededor de la República, por el hecho de haber estado, gracias a una doctora en particular, en un congreso de genetistas, donde estuve ahí y me dieron la oportunidad de un espacio de hablar, explicándoles esta parte, ¿no? Que como, como mamás, como papás, somos los que luego vamos atrás de los doctores diciéndoles, no, es que mi hijo tiene algo, es que mi hijo tiene algo. Y como, ¿no? Como nosotros abogando por ellos en vez de que fuera al revés. Entonces, siento que el logro es que hemos recibido muchísimos casos de genetistas que están alrededor de la república que nos buscan este, con sospe sospechas de Smith-Magenis. ¿no? O sea, siento que ahí está mucho la, el, el punto clave, porque pues, nosotros podemos ir de casa en casa buscando pacientes, no pues es imposible, no podemos llegar a ellos a menos de que los diagnostiquen. Entonces, que los genetistas alrededor de, de México nos tengan en me elojo, ¿no? que sepan que ahí estamos y que nosotros podemos ayudar y que muchas veces ellos no les pueden hacer las pruebas genéticas y nosotros podemos asumir los costos, me parece que es como pues el punto de donde podemos empezar ¿no? a Cierto. poder tener más universo y poder llegar a todas esas familias que tienen algún familiar con Smith-Marins. Ciertamente es un, ese es un logro muy importante porque hay una propensión a tener certezas. Si mm -hmm. tú lo que más importa para un médico, perdón, lo que más importa para un paciente es tener certeza. Es Exacto. decir, que sepa que lo que están haciendo con él o a partir de su enfermedad es lo correcto. Uh -huh. Hoy, afortunadamente, con las tecnologías de la información y la comunicación, tú te puedes comunicar con la asociación que quieras en el país que quieras. Claro. Y la, la, la única condición sería eh, contáctate con ellos Aprende de su experiencia, entiende de sus procesos, tropicalizalos a México, porque hay que hacer todo eso, uh -huh. y luego después comparte lo que te parezca apropiado para que otros también lo puedan llevar a cabo. Exactamente. En estas tareas que ustedes han realizado y que seguramente han sido muchas de ellas pues, complicadas, porque el universo de los pacientes con enfermedades raras es muy complicado, uh -huh. ¿cuáles dirías tú? ¿O cuál dirías tú? ¿Qué es la tarea pendiente que ya no puede ser más tiempo postergada? ¿Cuál es la tarea pendiente? Hijo, yo creo que yo creo que justo esto que me estaba sugiriendo hace rato, ¿no? De entrar a estas eh, instituciones eh, de salud y Alguna vez lo intenté hacer, pero pues es un poco complicado el proceso y nos decían que sí, que claro, que nos iban a ayudar y que nos iban a dar acceso a estos pacientes, pero es bastante complejo, ¿no? O sea, siento que es el reto mayor el entrar a estas instituciones y que por medio de ellos puedan este, canalizarlos a, hacia nosotros. Pero yo creo que esa es la parte, o sea, y, y ver por estos pacientes y ver por qué les den el tratamiento correcto y que si necesitan más este, citas, se las den rápidamente, ¿no? O sea, que tengan una atención un poco más inmediata que lo que están teniendo. Déjame interrumpir un poco en este proceso. Hoy mismo la Federación Mexicana, y pide un deseo, tienen ya eh, puestos a disposición de los legisladores y todos los sistemas de salud, eh, bueno, el sistema de salud, pero todas las instituciones, una serie de documentos que estamos extendiendo para prevenir... No solo que pase otra vez lo que está pasando, sino que podamos armar una construcción poderosa que atraiga las mejores causas. Estamos pidiendo terapias en casa, estamos pidiendo centros de infusión especializados, estamos pidiendo lugares en donde específicamente se traten los problemas neurológicos, de audio, de voz, etc. Y lo estamos haciendo de manera integral. Esta entrevista, uh -huh. si tú no lo permites, junto con otras setenta y tantas, va a ser puesta a disposición de 366 personas en México, incluido el presidente, secretarios de salud, secretario de Salud, directores de ISTE, INFEMEX, EDENA, COFEPRIS, Consejo de Salubridad, legisladores y todos los involucrados. Okay. La idea, que te escuchen, que escuchen lo que piensas, lo que necesitas, las sugerencias para mejorar y, por supuesto, lo urgente que hay en todos estos entornos. Entonces, vamos a hacer que sea posible eso. Yo me ofrezco personalmente a que a través de la federación, si tú quieres extender alguna información o necesitas un puente que te una a alguien, nosotros podemos ayudar con mucho gusto. Muchas. Creo que esto que voy a decir lo digo con enorme respeto y consideración y sin falsa arrogancia. A mí si no me contesta el secretario, el director o el comisionado, voy y le tiro la puerta, porque yo sé lo que se siente que se te esté muriendo un hijo. Cierra tu puño, por favor. Cierra tu puño. De ese tamaño es tu vaso. Mi hijo y mi hija tenían seis puños en el estómago de vaso y el hígado era dos veces y media más grande. Eran como embarazados de 18 meses si hubiera embarazados de 18 meses. Sí, sí. Hoy son el testimonio mundialmente más importante de recuperación documentada que hay en todo el mundo porque hicimos lo que teníamos que hacer. Obligamos a que el gobierno trajera los medicamentos cuando los autorizó la FDA y la EMA. Me conocen todos, no, no, soy, no soy un hombre paciente, soy intolerante con los que no hacen su trabajo, soy intolerante con los negligentes y soy intolerante con quien dice que hace, pero no hace nada. Y me refiero a eh, todos los agregados en los sistemas de salud. La idea es que podamos hacer las cosas más rápido, como tú dijiste, podamos diagnosticar a tiempo y podamos tener a disposición de los niños lo mejor que se pueda. Tu niño es la fuente más poderosa que te da energía para hacer lo que tienes que hacer. Es una superpila, es como una superduracel. Lo ves, lo entiendes y dices, va por este chaval mi corazón y mi vida, sin Así. duda. Entonces, eso es lo que todas las mamás normalmente hacen y algunos papás normalmente hacen. Estoy listo para lo que tú necesites, que yo te pueda ayudar. Solo me digas, si el cabrón del listas, si el del Seguro, si el del gobierno no te quieren atender, yo hago a que te atiendan. Porque esa es su responsabilidad. Una de las expresiones que más me gusta que me digan es, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Porque siempre les digo, usted no me ayuda. Usted haga su trabajo y sí. yo soy el que lo voy a ayudar a usted. Usted solo cumpla con su obligación. Eso es lo que necesitamos, nada más. ¿Sí? A los diputados y los senadores les digo lo mismo porque son, son vedets y con todo respeto para las vedets, se creen duques, marqueses, condes, varones y son funcionarios burócratas. ¿Sí? El día que yo obligué a Ernesto Cedillo a que trajera el medicamento, le dije, ¿es usted el burócrata número uno de México? cumpla con su obligación. Y su obligación es traer para los niños mexicanos la medicación que requieran y ya existe. Así que tráigala. En fin, estoy a tus órdenes en eso. Muchísimas gracias. La pandemia desnudó de manera dramática los sistemas de salud del mundo. Evidentemente el mexicano no fue la excepción. Claro. fragmentado dividido, con poca asistencia de infraestructura correcta con desabasto en medicamentos, mostró de manera cruel todas sus deficiencias. Independientemente de ello, que ya no es un diagnóstico, sino un acta de defunción que podemos ver del sistema de salud, uh -huh. y entendiendo la dificilísima situación, ¿qué te preocupa de la situación actual que puede influir en el eh, bien llevar y en el seguimiento de tus pacientes? Lo que más me preocupa son las... Bueno, Obviamente los pacientes, pero las familias de los pacientes. ¿Sabes? Estábamos acostumbrados, no, nuestros niños son niños muy rutinarios, que les ayuda muchísimo la estructura, ¿no? Que ellos saben que tienen terapia, que van a la escuela, que tienen, o sea, son como, les ayuda mucho el saber qué es lo que va a pasar. La certeza. La certeza, exacto. La certeza y la rutina. Y la verdad es que es agotador, o sea, son, es... Como lo decías, mi hijo es la pila, es este, por lo que se formó esta asociación, es por lo que hago lo que hago, pero es agotador. Es agotador tener a, a un niño con Smith McGuinness en la casa, 24 horas del día, sin poder salir a ningún lado. Porque a la gran mayoría les encanta salir y, les, y saben perfecto que quieren salir a ciertos lugares. Entonces, el tenerlos en un confinamiento es de verdad que agotador. O sea, no sé si una, haya otra palabra un poco más allá de agotador. Entonces me preocupa muchísimo, no nada más las familias de Smith-Magenes, sino todas las familias que viven con algún caso así, que estén ahorita en confinamiento, es como no tener esta válvula de escape de las horas que estén los niños en terapia o que para poder ir a trabajar para que podamos trabajar en casa, pues es o para que pueda yo tener esta llamada. Este, en este momento es mi esposo allá afuera intentando entretenerlo con la puerta cerrada, porque si entra y nos vemos, si me explico, es aunado a las noches sin dormir, que claramente se ve acá en las ojeras, pero me preocupan las familias, me preocupan las, las mamás, los papás, los que estén a cargo de estos niños, que, que lleguen al tope de, de agotamiento y de estrés, porque ese es estrés todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estar en estado de alerta porque son niños que no puedes dejar solos por este tema de autoagresión, que se pueden lastimar, que no duermen. Entonces, esa es mi mayor preocupación, que como que nadie está volteando a ver esta parte de la salud mental de, de las familias o de los papás que tienen a sus hijos con necesidades especiales en su casa 24 horas del día, desde hace 100 días. Eh, te, te, te, te, es correcto. Todo lo que acabas de decir es una... Digamos que repetición muy preocupante de otras presidentas de asociación. Me han dicho básicamente lo mismo. Tú vas a ver las entrevistas y vas a decir, esa dama piensa como yo exactamente, porque se parecen mucho a los temas. Eh, Paulina, mi hija, a, a, a la que le daban dos años de vida, hoy tiene 34. Es eh, la psicóloga enferma, enferma con padecimientos raros. Eh, directora de Accesalud México y de un centro de atención psicológica. Está en la federación y tú puedes consultarla, es absolutamente gratuito el procedimiento, la consulta es gratuita, te pueden atender psicólogos, la misma Paulina te puede atender para ayudar y auspiciar las mejores condiciones de salud mental para los papás y cuidadores. Sí. Cecilia, en estos últimos minutos que he tenido el gusto de saludarte y de platicar contigo, Seguramente no te he preguntado algo que tú hubieras querido que te preguntara. Por favor, cuéntame, ¿qué hubieras querido comentarle a la gente que yo no te he preguntado? Por favor. Pues um, al público en general que este que si tienen algún caso de, de sospecha de algún síndrome enfermedad rara, que siempre hay alguien que los puede cachar que es cuestión de buscar y de seguir buscando y buscando hasta encontrar algo que haga sentido y alguien que diga, sí, a ver, yo te puedo ayudar, eh, vamos a ver qué es lo que tiene tu hijo, ¿no? Como que muchas veces en el proceso de, de encontrar qué es lo que tenía Íñigo mi hijo, ¿eh? metía todas las páginas que pude y en todas encontraba algunas cosas que hacían, ¿no? Que nos hacían sentido, otras que no, pero como que fue esa necedad, de encontrar qué era lo que tenía, que nos llevó a un diagnóstico. Entonces, pues a todas las personas que crean que tienen algún familiar o algo con una enfermedad rara, que sigan buscando y que siempre va a haber alguien que los puede cachar y que los puede entender y que los puede acompañar en todo este proceso. Tienes toda la razón y lo voy a comentar por lo siguiente, o lo comento por lo siguiente. Nosotros tenemos cuatro pacientes muy especiales, que son lisosomales. Eh, tres son de Chiapas, de uh -huh. los lacandones de Chiapas. Y una es de la Sierra Tarahumara. El papá de esos tres niños lacandones de Chiapas uh -huh. gana 1,500 pesos al mes. Uh -huh. Y sus hijos reciben los tres tratamientos por mil dólares al año. Ni siquiera le hemos dicho ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí no. Y esos niños, alguien me dijo un día, no, pero ¿cómo puedes contactar a los de la sierra o a los de la selva? o a los de...? Esos niños se contactaron por líneas de comunicación. De repente, una información llegó al DIF de su localidad en chenaló en, en Chiapas, y la directora del DIF de allá me habló y me dijo, oiga, nosotros tenemos acá tres niños raros. Uh -huh. Y los y los en, los encontramos, ellos no, no se habían comunicado nunca con nosotros, no, no temían ni siquiera cómo comunicarse y ah. eh, finalmente alguien tal y como tú mencionaste les pudo dar la mano y ponerlos en resguardo no solo de salud correcta sino también de integración a la sociedad de manera correcta. Ha sido para mí un gustazo saludarte, Igualmente. hablar contigo, escuchar las gentiles respuestas a cada una de las preguntas, pero sobre todo observar en ti la vehemente, la ve, muy vehemente energía que tienes para seguir haciendo tu trabajo. Yo te Mucho. felicito y a través tuyo extiendo un abrazo a tu super duracel, porque estoy seguro que él te va a dar siempre la energía a ti y a su papá. Por último, antes de darte las gracias finales, tengo una pregunta que no tiene que ver con estos asuntos. Es una curiosidad personal. Cuando tú eras niña, Veías las caricaturas. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Los, los ositos cariñositos. Con esa sonrisa que experimentaste al recordar a los ositos cariñositos y con todo el conocimiento, asesora a todo aquel que se acerque a ti. Porque sí. si eres agradable, como yo te estoy viendo, si eres sonriente, como yo te estoy experimentando, y si eres, como ya te experimenté, una mujer informada del tema, vas a poder ayudar a muchos. Y los Ojalá. vas a ayudar muy bien. La mejor ayuda es la que es ayuda consciente, certera y al punto. Que no nos pase lo que sucede a veces cuando pedimos el auxilio de un transeunte cuando no conocemos una dirección, que le decimos, ¿usted sabe dónde está el palomar? Y te dicen, este sí, allá tres cuadras. Allá. Y vas, y el otro te dice, no, es para allá, cinco cuadras. Sí. Cada, cada reporte de información que tú des debe ser absolutamente certero para que esa mami o ese papá sepa dónde tiene que ir. Muchas gracias, Cecilia, por tu tiempo, no. amabilidad, generosidad, por haberme aguantado por la falta de electricidad en mi casa, y sobre todo por ser tan amable con los pacientes con esta enfermedad en México. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por el espacio y porque pues, todos estos este, momentos de difusión ayudan a la asociación y a estas familias. Entonces, muchísimas gracias. Ya lo creo. Un abrazo para ti. un abrazo para tu superpila, para tu esposo y para tu familia. Que todos gracias. estén bien. Si a ti gracias. te parece bien, en cinco segundos corto la comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias Cecilia. Igualmente, muchas gracias.